Bienvenidos todos a la edición número de la Feria Internacional del libro de Libros de Esta tarde presentaremos la novela más reciente de los Tapia, Solo en la Noche se observan las estrellas. La novela número 26 de esta reconocida escritora panameña, quien goza del mérito de ser la escritora nacional con el mayor número de títulos vendidos en el país actualmente. En nombre de la Cámara Panameña del libro, de Libros, de distribuidora y de la escritora, agradezco a todos su asistentes. El programa de esta tarde comprende como primer punto la presentación de la Catedrática Universitaria Marisa Córdoba, seguido por la presentación del poeta Salvador Medina Balagona y finalmente la presentación concluirá con las palabras de la escritora Rosmanita. Sin más preámbulo damos inicio al programa con nuestro primer presentador, la profesora Marisa Lisbeth Córdoba Díaz. Nació en la ciudad de Panamá, es licenciada en Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Panamá, un posgrado en mediación del Instituto de Estudios Nacionales de la Universidad de Panamá y Máster de artes en estudios ibéricos y latinoamericanos del Departamento de Lenguas, Romances y Literaturas de la Universidad de Notre Dame. Actualmente ejerce la profesión de abogado y es asesora de seguros. Profesora, estudio. Profesor. Drama, acción y romance se conjugan en el más reciente título de Rosmarie Tapia, Solo en la noche se observan las estrellas para brindar una fórmula que capta y mantiene la atención de sus lectores. En esta novela nos encontramos nuevamente con los personajes de la noche y no dura para siempre quienes se ven envueltos en la trama de una madre que procura que el asesino de su hijo pague por su crimen La fortaleza ante el infortunio Marca el carácter de nuestra protagonista, quien enfrenta su tragedia con resiliencia, entregándose a su trabajo de periodista, desentrañando los hechos detrás de los delitos y escándalos de corrupción que hacen noticia y exigen su trabajo investigativo. En su búsqueda de justicia, la protagonista toma decisiones trascendentales y asume riesgos que le hacen vivir al filo del peligro. Ese es el ejercicio de su profesión en el diario Mercurio un importante factor de riesgo para su vida y la de su vida. tema recurrente en los episodios de acción que muestra la novela y en los que juega un papel preeminente en el juego del diario. Como es propio de las novelas de Rosalind Taple, nos encontramos frente a la mujer como protagonista de la historia, un personaje que resalta por sus valores e integridad, dedicación a su trabajo, profundidad de sentimientos y valentía frente a la adversidad pero que también manifiesta su sensibilidad femenina y su capacidad para amar. En torno a ella se orquesta el deber de en la obra en la que una serie de protagonistas participan en los acontecimientos, sea como sus aliados, o en torno a los protagonistas. En la concepción de sus personajes, Tania se vale con maestría de herramientas su cintas pues, efectivas para enriquecer su obra, resultando una lectura clara y el amor de madre, la amistad y el amor romántico son temas centrales en esta novela. La profunda tristeza tras la pérdida de Violeta de su hijo, suma la protagonista en la oscura noche de su dolor. Pero si bien toda noche antecede un amanecer, solo en la noche se observan las estrellas. Es en los momentos críticos de la vida cuando las relaciones humanas se ponen a prueba, revelando cuáles son los actos que sirven de guía para navegar fuera de la oscuridad de un árbol desmetrado por una pez Y es a lo largo de la obra que se irá descubriendo quiénes son esas estrellas que acompañan a la protagonista. Solo en la noche se observa las estrellas que ve todos los ingredientes que hacen a la novela corta tan atractiva para sus lectores. Género literario en el cual los ha demostrado total experticia y que han sido recibidos con el por su. En un formato breve, una temática coherente que absorbe al lector en la trama. Además, contiene una riqueza de personajes que interactúan en torno a los hechos que componen el actor. Con un lenguaje sencillo, los maricarios nuevamente se acerca a un cuarto público que alimenta con su obra el placer del mundo. Ahora le toca el turno a Salvador Medina Barahona, poeta, ensayista, editor y gestor cultural. Nació en Pedasí. y ha publicado los libros de poesía Mundo de Sombra, Viaje a la Península Soñada, Somos la Imagen y la Tierra, premios Signos de Poesía de la Sierra del 2000, Cartas en Tiempo de Guerra, recibió el premio Centroamericano de Literatura en Rogelio Sinan, 2001-2002, La Hora de Tu Olvido. Pensaba yo por los días. Recibió el Premio Nacional de Literatura Ricardo Miró, 2009. 50 Instantáneas y un Crimen, El duende Dramático, 2016. Ensayo y Crítica, Vida en la Palabra, Vida en el Tiempo, Podemos Marginal en UTP, 2003, entre otras publicaciones. También recibió el Premio Anita Villalaz como escritor del año 2017. Actualmente es profesor de poesía, novela y escritura creativa. Bajo el sello cultural, el duende dramático ha editado más de 35 títulos en poesía, cuento de ensayo y cuento infantil. Salvador, la palabra es tuya. Buenísimas tardes. En primer lugar, expresar la alegría que siento, Romarí, de estar contigo, amiga. Después de dos años, de forma pública, junto, otra vez en un salón, eh, propiciando un acercamiento más allá de lo que las pantallas nos daba en segundo lugar, decirles, como les digo a mis alumnos de poesía, que trabajemos con el ruido. Tenemos un ruido de al lado, olvidémonos del ruido blanco. Vamos a concentrarnos en las palabras y hacer nuestra propia fiesta. Eso pasa en todas las ferias del libro de las palabras, parecen estar en una suerte de babel, ¿no? Solo en la noche se observan las estrellas. En la página 111, capítulo 7. De solo en la noche se miran las estrellas, Berna, la mejor amiga de la China, la protagonista, le dice a Juan, el angustiado esposo de esta última, quien se encuentra en una situación límite en el quirófano, la noche no dura para siempre. Por grande que sea nuestra desgracia y puntos ofensivos. Se trata, por supuesto, de una voz de aliento, pero también de un guiño narrativo que la autora utiliza como eslabón entre la novela que ahora presentamos, gracias por las inspecciones, Marín, y su precuela. Un guiño subliminal para ir al origen de esta historia caracterizada por sus múltiples giros inesperados en la ya acostumbrada curva rítmica de Rosmarita Pia Rodríguez. Ya un poco la adelantó, o la adelantó totalmente nuestra compañera de mesa. <coughs> He decidido empezar por ahí esta invitación a la lectura, puesto que si bien solo en la noche se observan las estrellas, posee su autonomía, a mí me parece que no debe leerse si antes no hemos hecho lo propio con la novela que la antecede en su temática con la misma protagonista. La noche no dura para siempre. Entonces, esa frase no era gratuita. Publicada antes de ser presume culpable, 20 años después, y La burbuja invisible que el año pasado tuve la oportunidad de presentar es decir, hace cinco años aproximadamente. Como lector-editor que soy, no puedo dejar de prelivar en mi palabra las acciones de una secuela que convierta en trilogía estas dos obras que tienen a la noche como metáfora, como símbolo de adversidad y contrapunto de la luz que se proyecta sobre todo camino desdichado, si tenemos ojos para ver, por supuesto. Hay razones de fondo para pensar que esta prelivación es divar antes de, probar antes de, con las papeletas educativas, de la que Marita, el seguro, es consciente, informará a su imaginación para las siguientes páginas de una historia total, con espíritu de resiliencia y reparación. No es necesario, pero yo ya me estoy imaginando que es posible. De modo que estamos hablando hoy no de una novela, que es la que nos interesa es la que vamos a leer, sino de tres. La que ya se publicó hace cinco años, que hay que leer, la actual, que le sucede si los quiere. quiere una estocada final a esta historia, que tiene sus tramas, que tiene sus temas y que por lo tanto puede ser muy rica. De modo que hoy no solo les hablaré brevemente de la novela que tengo entre manos, que tenía los María entre manos, sino que de suyo los invito a leer la precuela, sin cuya lectura las perspectivas de apreciación de solo en las noches observan las estrellas serían más limitadas y a pesar, y a esperar, perdón, su posible cierre, insisto, a esperar su posible cierre, si no profetizado en estas dos novelas, si imaginado antes por nuestras papilas gustativas. No se trata de un rodeo, sino de consignar algo que es, si se quiere, una obviedad en los lectores ya cautivos de esta autora de 26 novelas, aunque también es un dato relevante para quienes se acercan por primera vez a su universo literario. Pienso en todos, pero particularmente en los últimos, porque no hay nada mejor que ver nuevas mentes y corazones allegándose a la mirada de lectores que Rosmaril ha ido conquistando a pulso, con tenacidad en sus 22 años ejercicio narrativo. Ella siembra lectores, a la alegoría, los cosecha para verlos crecer, los alienta para que el hábito de la lectura sea con ellos, les ofrece un rincón para el solaz, pero también el enfrentamiento con las más duras realidades. y apuesta por la humanización esperanzada antes que por el fatalismo devastador, aunque este se ha mostrado también en su narrativa. Solo en la noche se observan las estrellas, sigue esa línea de tensión entre los torpedos del oscurantismo y las resacas curativas de la luz. La premisa de esta novela es sencilla y contundente. Una mujer de mediana edad, ya más o menos no la adelantaba, siempre digo más o menos, no la adelantó la compañera, dedicada con pasión al periodismo investigativo, enfrenta batallas íntimas y públicas. Difícil separar ambas en situaciones como la suya y ante ellas, y pese a humanas dudas, apuesta por la vida en su condición de cada puro. Esa es la premisa de la novela. Si uno quiere ganarse el privilegio de observar la luz de aquellos astros, debe estar dispuesto a lidiar con dos ideas insoslayables. Que dicha luz suele venir de cuerpos lumínicos ya muertos, sombras y que su eco visible solo se nos materializa en un lienzo negro, luz. A estas alturas, casi siempre insisto en que no vengo a estas presentaciones, yo particularmente, antes lo hacía a contarles la novela, a echarles el cuento de gallo Pelón, ni siquiera objetivar en sus oídos inadecuadas minucias del argumento. Porque a mí me parece, eh, y no ha sido el caso de por dicha, y lo va a ser a veces es un insulto para el lector. ¿sí? Eh, porque él tiene una inteligencia, y está allí, tiene ojos, y tiene su derecho primero y final de enterarse él mismo por su cuenta. ¿sí? Es como contarles la película antes de proyectarla. Y así, ¿a quien le quedan ganas de verla? ¿Mm? Eso se deja para los conversatorios, con un público que ya leyó la obra y tiene comentarios puntuales, acuerdos o desacuerdos que enriquecen la lectura colectiva o avivan en el debate, entre otras cosas. Pero tampoco puedo quedarme en un lago de generalidades de ni a sentarme a pasear, ¿no? Y decir que la obra está bonita y que la compren y la tengo que dar algunos, algunas picas evidencias, para abrirles el apetito, ¿no? De modo que cumpliendo finalmente con esta misión y celebrando, amiga, contigo el don de tu palabra, los invito a recibir estas propuestas. La primera, leans, solo en la noche se observan las estrellas, para ver a bachina avanzar en su vida luego de una gran pérdida, acaso la peor de todas, y cómo, con la solidaridad de otros, cierra el círculo de su dolor, aunque en la memoria abra no un recuerdo imperecedero, su hijo. Dos, conozcan que algunas cosas dichas en esta novela no son mera coincidencia con la realidad que ficciona. El mercado de la muerte, por ejemplo, y sus podridos negociados de los medicamentos, cito, sus tentáculos se hallaban incrustados en el sistema gubernamental desde hacía décadas, actuando con bajo perfil en el subsuelo de la corrupción y la podredumbre. Bachira no solo los expondría al escarnio público, sino que generaría una ola de presión ciudadana que afectaría esos grandes intereses. ¿Ves familiar? ¿Profético? ¿Sentido común? Que no es el más común de los sentidos y que esta autora lo tiene a flor de piel, aparte de que tiene la información bien investigada. Leanla en tercer lugar porque además de lo dicho es una historia ordinaria que pasa a lo extraordinario de un momento a otro y nos devuelve de manera orgánica otra vez a lo ordinario. Con lo cual quiero decir que si estamos en sintonía con la propia vida, es seguro que nos sirva de espejo. sino a la medida, sí para atisbar una suerte de reflejo empático. Leanla porque en la página 109 y en la 110, verla dirigiéndose al desesperado Juan nos da las razones por las que vagina podría salir a flote de un nuevo reto entre la vida y la muerte. Que son, de paso, esas razones, un flashback apretadísimo y magistral de lo que ocurrió en la noche, no dura para siempre. Precuela. Si cometiste el desliz de no leerla antes, pueden hacerlo y cómplenla, se la reen y después van por la otra, ¿no? Irás a buscarla enseguida y la leerás y agradecerás haberlo hecho. La guerrilla, el paramilitarismo en el Allí en Colombo, Panameño, la atmósfera también llevada. ¿Por qué y para qué llega a allá? ¿Qué pivotea finalmente esa inclusión temeraria suya? Aparte de lo que ya sabemos con ¿no? las vistas, pivotea una nueva novela, pero hay otras cosas que... Están allí, en el resorte que ustedes deberían descubrir. Por Léanla porque uno de los méritos de Román y Tapia es, sigue siendo, escribir por y para el lector. Con lo cual ganan muchos lectores jóvenes de todas las edades, valga la paradoja, y no pocas veces infaustos enemigos que en la tiendan. De complaciente. Yo soy de sus lectores jóvenes y complacido, pero por las razones verdaderas, su prosa fresca, ágil, sin adornos, directa a la yugular, cifrada y descifrada en la urgencia de las emociones y la solidez de los conflictos contemporáneos, son, para mí, señales de amistad. Que la amistad sea honrada entre autor y lector es una virtud. Que, además, su estilo sea directo, sin pompas, es una decisión estética colindante con su ética más profunda. Prefiero este tipo de ética estética, el de un autor amiga en su prosa, honesta en su decir, actual, con proyección de futuro, y no a un autor con aires de erudito, displicente, no poca veces falto de humanidad, cabrón a las malas. Por último, leanla, porque hace, y esto a mí me gana, por razones obvias, un homenaje a la poesía, usando como pórtico un poema de la poeta y amiga Paula Méndez de Canova, algunos de cuyos versos rescato para cerrar. Cito: Nuestros besos llenan de sonido al mar humillado de soledad. Laten libélulas y la piel de la tierra. Hay incendio en las arterias cósmicas y en el semblante sereno de una noche siempre eterna. Bienvenido a ese libro, Rosmarín. Encuentros con la cual obtuvo mención de honor en el concurso literario Ricardo Miró. Entre las múltiples distinciones recibidas durante su carrera literaria mencionaré algunas. Fue designada como la escritora del año 2009 por el Círculo Cultural Anita Villalaz, eh, por la Universidad Americana. Eh, le asignó el nombre de la escritora Rosmarie Tapia Rodríguez a su biblioteca y en el año 2018 la Academia Biligo de Rosmarie Tapia le asignó el nombre de la escritora a su plantel fue fundadora del grupo, es fundadora del grupo de siempre de lectores que tiene en la actualidad 379 círculos de lectura presencial y uno virtual con 4.700 miembros Rosmarie, la palabra es tuya. Gracias Agradezco a todos los presentes, a mis sobrinos Nicky, y Rossi, a los representantes de Distribuidora Lewis, mi editor, a mis amigos sembradores, a los presentadores, mis grandes amigos Salvador y Maritza, y a mi amiga presentadora oficial, maestra de ceremonia Isabel Méndez, y mi amiga Isolda, Gustavo, Dorma, a todos. Mis lectores son mis amigos. Yo les voy a contar cómo surge esta novela. Surge en una feria del libro. Llegan unas estudiantes que leyeron en la noche, no dura para siempre. Dicen: ¿Cómo usted se atreve a cancelar la boda. No fue la protagonista, fui yo la que cancelé la obra. Y yo les explico: la felicidad no se puede fundar sobre una desgracia. Cuando ella le da la pesadilla, ella siente que su herida estaba abierta y que sangraba al menor roce. Por eso ella cancela la boda. ¿Qué pasa? Que las muchachas me dicen, ay, hagamos una continuación, pero queremos que haya una boda. Yo dije, bueno, si yo encuentro resonancia en mi corazón, yo hago la continuación. ¿Qué pasa? Que esa noche yo llego, y me asomo al balcón y veo una estrella. Digo, esa estrella tiene un mensaje para mí, para la próxima novela. Y pensé, si no fuera de noche, no podría ver las estrellas. Digo, solo en la noche se observan las estrellas. Esa es una metáfora que indica la noche la adversidad. Las estrellas son los amigos y los familiares que en momentos de adversidad nos conducen a la luz. Entonces, cuando caigas en un problema, levanta tu mirada, que en la noche encontrarás tu estrella. Y ese es el mensaje contundente de esta novela. Las estrellas es una metáfora que han usado poetas como Federico García Lorca, Borges, yo tengo aquí una cita de Borges que me gustó mucho. Se refiere a las estrellas con los miles de ojos. Quisiera observarte con miles de ojos. Son las estrellas. Es muy común usar la metáfora de la noche y las estrellas. Y yo combiné. Hay, una, hay algo aquí que también quiero decirle. Yo estaba buscando un epígrafe poético y yo, todos los domingos, leo poesía y abro el libro de Aura Méndez de Canova, ganadora del Premio Nacional Ercilia Ramos de Argote, poesía infantil, y yo puso mi mirada y dice, del entrecejo de una noche en Rabunda llaman estrellas y aves azules, cobijan la pasión en un espejo que cuelga y a tus manos se fecundan jazmines en mi espacio. No sé? Esa poesía, ya yo había terminado la novela, digo, esta poesía va como epígrafe poético, porque yo a través de la narrativa quiero que los jóvenes lean poesía, porque la poesía es celebrar la palabra, y por eso que a pesar de que soy narradora, Estoy tan relacionada con la poesía, además tengo amigos poetas. Aquí hay dos presentes, Melitón y Salvador. Y Rosy, la, la poeta oculta que quiero que salga. Bueno, ahí yo tengo mucha relación con la poesía. Y también los lectores. Miren, cuando los lectores me piden una continuación, es algo que yo digo, si me llama, si me resuena, pero llega de inmediato. Es el caso del poder desenmarcada, se presume culpable y ya está lista la novela del otro año. Porque cuando leyeron se presume culpable, dicen, esto no termina aquí. Yo me acuerdo un lector de Miguel Esteban González, me dijo está peor que Netflix la serie dice, pero ellos las esperan. Entonces, esa es la esencia, que el lector se sienta parte de tu creación literaria. Allí es donde tú bateas con las bases llenas. Porque yo no escribo para los otros escritores, y sobre todo menos para los escritores enemigos que me envidian, y que quieren tener mi éxito sin hacer el trabajo que yo hago. No, yo escribo para mis lectores, pero muchos de estos lectores son escritores. Ahí está la razón, ahí está la razón de mi narrativa, porque mi narrativa nace de lo profundo de mi ser. Y yo me preparo, como dice Salvador. Hubo una novela donde yo leí más de 30 ensayos. El lector no lo nota, pero sí sabe que yo sé del tema porque tampoco es poner el conocimiento para hacer ver al lector cuánto sabe eso no me interesa yo quiero que el lector se divierta aprenda, se inspire y que mejore algo de su vida inclusive cuando son los villanos porque los villanos en mi narrativa se redimen. muchas gracias